Hola amigas y amigos, hoy en el canal de Leobar vamos a hacer un dispensador para el carro, para protegernos del coronavirus que nos está eliminando. Muy bien, así es amigos y amigas, y para hacer nuestro dispensador de gel y de alcohol pues vamos a utilizar materiales incluso reciclados o materiales muy económicos, en este caso usamos tubos de PVC de estos tubos de agua ¿sí? utilizamos dos tampones que no sean de rosca, utilizamos dos, dos T y dos codos lo demás es más o menos en la medida un metro de tubo de PVC ¿sí? así amigos ustedes podrán eh, andar protegidos en el carro y estarse en haciendo la limpieza necesaria para estarnos cuidando de este virus amigos y amigas no olviden suscribirse no olviden darle like a los videos para más y más ideas eh, geniales en nuestro canal bueno amigos, chao chao nos vemos en un próximo video Pablo se despide chao amigos y amigas bienvenidas a un nuevo video tutorial acá en nuestro canal Leo Dragons. Pablo y yo hoy Ponga la mano Pablo para que lo vean Pablo y yo el día de hoy les vamos a enseñar Cómo hacer un dispensador Para el automóvil ¿sí? Usando tubos de PVC sí, Utilizando tubos de PVC Este es un tubo de PVC ¿sí? Más o menos aquí hay un metro Con un metro de tubo de PVC Y los siguientes materiales 2T 2T muy bien, 2 T Dos codos Dos codos Eso, dos codos Cuatro tapones Listo Los tapones es importante que no tengan rosca Que no sean de rosca, listo Cuatro tapones Necesitamos pega Pega, pega. Necesitamos velcro Velcro, córrete más para acá para que los chicos sepan que es velcro los amigos suscriptores velcro. están viendo este video velcro. Esto es velcro, listo. Se abre y se cierra. Se abre y se cierra, se, se pega. Necesitaremos unas tijeras para cortar el velcro. Con muy mucho bien. cuidado, solo podemos usar los adultos. Muy bien, Pablo. Necesitaremos dos tornillos. Dos tornillos, muy bien. Y, a, y además entonces les vamos a explicar cómo van a cortar los tubitos. Primero van a dividir el tubo de un metro en dos, ¿sí? De 50 centímetros cada uno. Van a dividirlo en 50 centímetros y a su vez, esos 50 centímetros los van a partir en 25 centímetros. Dos tubos de 25 centímetros. Tienen que tener mucho cuidado, Pablo nos hace la recomendación de que debemos tener mucho cuidado con... El serrucho solo los adultos. Solo los adultos usan el, la cegueta o el mango de sierra, como lo llamen en tu país. Los restos, el resto de los 50 centímetros de tubo, los vas a dividir en cinco partes iguales. ¿Listo? La idea es que queden eh, iguales. Muy bien, ahora vamos al ensamblado listo vamos a mostrarles cómo se ensamblan luego de tenerlo ensamblado pues lo desbarataremos para pegarlo y ya que ustedes vean cómo está listo pablo primero dos tapones empecemos pero aquí más para acá para que los chicos vean listo. uno para ti y otro para mí Pone el tapón así de esta forma sí así muy bien de esta forma en un extremo muy bien luego un codo para ti y otro para mí sí Vamos a poner el codo. Listo. Dos. Estamos, le hacemos presión para que queden muy iguales. Listo. Ahora, un tubo de 50 centíme de 10 centímetros lo vamos a insertar acá en el codo. sí. Así. Muy bien. Creo que nuestro ayudante está teniendo dificultades técnicas. Listo. Ahora, una T para ti. Y una T para mí. Listo. Vamos a poner la T aquí. Y la vamos a girar para que quede en esta posición. Opuesta a la base que sería el tubo de 25 centímetros. Muy bien. Muy bien. Otro tubito de 10 para ti. De 10 centímetros. Y otro de 10 para mí. Y lo vamos a poner en la parte superior ¿sí? de nuestra base cierto y el restante, el último restante lo vamos a poner en esta parte donde quedó una salida del tubo de PVC y luego lo que vamos a hacer es que, Pablo, pero córrese más para acá para que los chicos vean cómo se une eso, perfecto, y listo entonces ahí ya quedaría nuestra base y acá, y acá ponen el alcohol aquí, arriba. exacto aquí se pone, queda así, miren ¿sí? la base ha puesto aquí la idea es que en este caso pues dependiendo del diámetro de los tarritos que vayamos a usar entonces eh, sea el el diámetro eh, sea la distancia del tubo que une las dos partes por ejemplo en este caso vamos a usar más o menos unos tarritos de unos 10 centímetros de diámetro no sé si la medida es correcta eh, perdón unos 15 centímetros de diámetro sí 15 centímetros, el diámetro es el grosor, ¿cierto? Toda la superficie que envuelve un cilindro. Y la idea es que ya con el velcro lo unamos así, de esta manera. Van a ser dos tarritos, de esta forma, así. Uno puesto acá y puesto acá. Ya les voy a mostrar cómo vamos a pegarlo con el velcro. Amigos, ahora vamos a cortar dos pedazos de cinta, más o menos, de 15 centímetros. La cinta es el velcro, ¿listo? 15, aunque en este caso me quedó de 18, pero bueno. La idea es que sea del diámetro de nuestro tarrito. Listo, entonces mi secretario nos va a sostener porque recuerden que las tijeras las utilizan Los adultos. Los adultos, listo. Muy bien, ahora sí. Perfecto, dame una. Listo, coge una tú. So, lo que vamos a hacer es que vamos a abrirlo. De esta manera y más a la cámara Muy bien Ya tenemos entonces abierto así Más o menos calculando unos Tres dedos ¿sí? Tres dedos O cuatro dedos Puede ser Y vamos a pegar el restante del adhesivo ¿sí? Así Presionen duro Para poder que no se salga Exacto, presionen duro para que quede Bien pegadito, listo. Ahora, acá lo que vamos a hacer es que vamos a introducir el tornillo. Para eso, vamos a necesitar un destornillador, cierto. La idea es que esto lo haga un adulto, porque recuerden que el destornillo es puntiagudo y nos puede lastimar. Muy bien, son cosas que las hacemos con la compañía de un adulto. En el caso de que seas un niño, si eres un adulto, pues si te buscas otro adulto, ya eso es tu problema. Muy bien. Vamos a poner los tornillos acá así, de esta forma. Eso es un tornillito de ensamble, creo que si no estoy mal, de una pulgada. Una pulgada. Listo. Ahora. Yo voy a hacer esto mientras el secretario sostiene acá. Secretario de defensa. Creo que se le fue la mano por este lado así. Listo. Ahora sí. Siguiente tornillo. Sí. Esto va a ir adherido al tubo. Sí. Ahorita... Te voy a mostrar cómo quedó puesta en nuestro carro y lo útil y fácil que es de usar. ¿sí? Se pone entre los cojines delanteros. En este caso el carro de nosotros es un automóvil pequeño. Entonces se pone en la parte de atrás. Listo. Mira, Pablo muéstrales cómo se pondría. Ponemos acá el velcro con el otro tarro, hijo tú. Sí, así. Y lo cerramos acá. Cierto. Muy bien. Quedaría sujeto así. Hágale. Mm. Listo. Listo. Ahí está puesto. Como pueden ver, el tornillo sobresale. La idea es que luego, en la base, ¿sí? lo pongamos de esta forma. ¿sí? De esta forma irían los dos. No se me asusten porque... Eh, aunque estos no son tarros de gel y alcohol, pues la idea es que sean eh, de un diámetro muy parecido, ¿sí? Esos son unos tarros de champú y de productos para el cabello, pero bueno, listo. Entonces, vamos a pegarlos y ya les mostramos cómo quedaron sujetos. Muy bien. bien amigos, y acá entonces les presentamos el resultado de nuestro dispensador de gel y de alcohol. Recuerden que los tarritos no son de gel y alcohol, pero es una muestra para que tú anexes tus propios tarritos. Así, tu familia, tus amigos y las personas que se monten en tu vehículo van a tener a la mano siempre el desinfectante, el alcohol, para estar protegidos del coronavirus. Así es como debe quedar. Muy bien, acá mi secretario entonces les muestra aquí esta base, ¿sí? estas partes más largas de 25 centímetros que cortamos. Van a ir por debajo de la silla conductor y el pasajero de adelante. Exacto, muy bien. Y acá en la parte de los codos lo que vamos a hacer es que la vamos a eh, sujetar con dos abrazaderitas de estas plásticas, vean, de estas plásticas, sí, para que ya quede fijo en nuestro vehículo y así tengamos a la mano eh, la protección contra este virus tan letal que nos está. Eliminando ya los animales también Exacto, muy bien Bueno amigos, con esto nos despedimos No olviden suscribirse No olviden ver los videos Muy importante verlos Todo el tiempo que quieran Incluso de fondo escuchan una de las can canciones eh, pues Que yo he hecho Unos videitos como música para relajarse Para tranquilizarse, chéveres Y también para dormir y la noche. para dormir y descansar Y, y los muchos para que este canal suba muchos videos. Excelente. Para crear más contenido para ustedes. Chao, chao, amigos. Y un fuerte abrazo desde la distancia. Chao.